Pues el men está más quemado que mis frijoles Y soy el único en la vecindad que no lo hay hasta ronda usa, Pero que mierda Dios, porque me castigas? Hasta el cero en esta pelota de su santo Mi pudier, eso es una falta de respeto Decía si a mí de los que lo usan y lo sobreexplotan Les digo que les romperé su pene pinches Pendejos y forros, me feliz se si Tienes a la campana no más mister increíble Para hacerlo tienes que compartir el video Con el rastral no más mister increíble Y si la campana será más grande de fan de culo No seas mamona y dejaran de sobreexplotarlo Como se de bolo.